Hola amigos de la Latina, les habla Víctor Damián Rosu Villarreal, fundador de la loja luciferina Semillas de Luz Universal. Y les hablo desde el Templo Mundial de la Hechicería. Ustedes amigos que me están viendo en este momento, de pronto está sufriendo por amor, está sufriendo porque una persona, esa pareja le abandonó. Todo tiene solución. Únicamente contacten desde cualquier parte del mundo. No está bien que usted se encuentre sufriendo por amor, que se encuentre... Eh, Simplemente pensando que pues, se nació para sufrir, que usted no pueda recuperar esa pareja. Esa pareja pronto no quiere regresar con usted porque la, usted pudo haberle hecho mucho daño, ¿verdad? Pero usted se ha arrepentido, arrepentido y quiere volver con esa persona. Todo es posible en ese medio. Y yo, Víctor Daniel Rosso, me he posicionado como el número uno de América Latina y me he sabido más de Como el número uno. Tenemos el reconocimiento mundial. Tenemos la experiencia de haber asesorado a muchísimas personas a salir de sus problemas sentimentales. Si ese es su problema, nos puede contactar desde cualquier parte del mundo. No importa la distancia donde esté, no importa hace cuánto tiempo su pareja llevando, ¿no? Entramos a hacer un estudio previo y miramos a ver qué solución le podemos brindar. Hacemos todo tipo de trabajo, como magia negra, macumba. Trabajamos con muñecos haitianos, muñecos vudú, con monicongos, entierros en cementerios. Tenemos un gran abanico de opciones para usted. Únicamente contáctenos ya. Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal y les hablé desde el Templo Mundial de la Hechicería. Atrévete y deja sorprender.